ante otro posible tsunami, aunque usted no lo crea, ¿eh? mire las devastadoras imágenes del anterior, ampliaremos más adelante, no se lo pierda, en el ámbito nacional, joven acusado de robo por la policía, denuncia agentes del DICRIN, le cobraban dinero, ampliaremos, tribunal concede libertad condicional a Omega, ahí está, sale Omega de la cárcel. En medio de Algarabía, Omega sale de la cárcel, ampliaremos más adelante, ahí está, no se lo pierda. Jenny Berenice afirma, la liberación de Omega no justifica, no se justifica en derecho, ampliaremos, ahí está, no se lo pierda. En el ámbito local regional para hoy, realizan entrega de juguetes en el Comando Regional Noreste de la Policía. Critican la tala de árboles en el Parquecito Arcoíris aquí en San Francisco. El director municipal de Ornato, Plazas y Parques nos habla sobre la tala de esos árboles en el Parquecito Arcoíris. Condenan a 30 y 20 años autores de la muerte de un joven para despojarlo de su motocicleta en el sector Santa Ana. Continúa la instalación de la malla. Frente a la jardinera en la UAS Recinto San Francisco, informan sobre la desaparición de un hombre residente en Loma de Calla. Tiene más de 12 días desaparecido este hombre. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo.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 Centro de Pinturas, la Casa del Desabollador, el centro de mayor tradición. Todas las marcas, las de sus preferencias. En acrílica, semiglosa satinada, en aceite. Más, más de 35 años en la venta de pinturas, todas originales. Calle Bonó, número 68, esquina Restauración. Aquí en San Francisco de Macorís, con el teléfono que aparece en pantalla. Comuníquese con nosotros. Recuerde que somos los distribuidores exclusivos de la famada pintura gris Nine, formulada con el Super Clear 888, que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centro de pinturas, la casa del desabollador. Tienda La Suerte, somos parte de ti. Es la tienda por departamento número uno. La de mayor tradición en San Francisco de Macorís es Tienda La Suerte. Recuerde que tenemos todo lo que usted necesita aún para festejar, para este fin de año. Tienda la suerte, somos parte de ti y nos preparamos eh, ya para lo que es la fiesta de los reyes. Y ya nos están llegando todo un gran cargamento de juguetes. Así que entienda la suerte, recuerde que somos parte de ti. Indonesia eleva alerta máxima por la posible erupción del volcán Anacracatoa, que hace seis días provocó un tsunami y causó cerca de medio millar de muertos. Recomiendan evitar actividades entre 500 metros o un kilómetro de la costa por prevención a otro maremoto. Así que vemos imágenes de lo que fue la erupción del de volcán Anacracatoa, los efectos que causó cómo se desplazó la ola hasta llegar, y miren las imágenes que ha recorrido el mundo cuando eh, la ola gigante llegó, señores, y se llevó a su paso a la tarima donde estaba ese gran evento, Imagínense ustedes las vidas que cobró ese tsunami. Así que ahí vemos las imágenes, señores. Por ende, se mantienen alerta de lo que pueda acontecer en Indonesia. Ahí está. Miren, señores, en el ámbito nacional, joven acusado de robo por la policía, denuncia a agentes del DICRIN, le, con, le cobran dinero o le cobraban dinero. El joven residente en Sabana Grande de Boyá denunció lo quieren poner a robar de nuevo para los agentes. Se identifica como Canelo y cuenta la historia. Escuchemos. El único delito mío ha sido pagarle mi cuarto a los policías corruptos del Nigrén. Y lo que han hecho es abusar conmigo, Usarme. que me quieren como usar.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 Es una denuncia muy peligrosa, muy peligrosa, la que él acaba de decir. Aunque no ha mencionado nombre, pero imagínense ustedes, mírenlo ahí, ¿eh? Estamos dando esta información el día de hoy a las 12 y 11 del mediodía. Hoy 28 de diciembre. Miren señores, Tribunal concede libertad condicional a Omega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 El tribunal entendió que se estaban violando los derechos fundamentales tal cual lo expusimos y otorgó la libertad inmediata. Pero está punitivo, obviamente, siempre volviendo a la primera sentencia. A la primera sentencia que obliga así: Sale de la cárcel Omega, señores. Y vamos a ver a propósito de eso: ¿cómo salió Omega en medio de Algarabía? Sale Omega el Fuerte Como se le conoce Pasada las 8 de la noche salió de la cárcel Manejando un vehículo blanco Una Audi blanco Vamos a ver el momento en que esto ocurre Adelante drugs, cárcel ¿Cuáles son los proyectos Omega? Mucho para abajo Estaba ya bien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 Mucho proyecto. Decía que aprovechó el tiempo en la cárcel. Escribió más de 60 canciones. Dice que está ready para ir a la guerra, a la batalla de nuevo. En esta vida, así lo califica Omega. y Vamos a esperarlo adelante que ponga de manifiesto lo que él ha expresado, que es una persona nueva, que ha cambiado. Y este hombre que es un ídolo en la música de República Dominicana, específicamente en el merengue de mambo, merengue de calle o música urbana, merengue urbano, vamos a esperar de que haga un buen merengue y que venga con otra temática y sobre todo lo que lo ha caracterizado, la violencia, violencia de género específicamente, pueda cambiar, pueda cambiar Omega. En ese mismo orden, Jenny Berenice afirma que la liberación de Omega no se justifica en derecho, Recuerden ustedes que era con Jamie ahí que estaba el impasse cuando era fiscal titular del Distrito Nacional. Escuchemos a la ex fiscal del Distrito Nacional, Jamie Berenice. Adelante. Reynoso afirmó que un tribunal de primera instancia no puede anular la sentencia de la Corte de Apelación que envía a prisión al merenguero Antonio Peter de la Rosa, alias Omega. A través de su cuenta de Twitter, Reynoso recordó que la decisión de enviar a prisión a Omega tras violar su liberación condicional fue dispuesta por un juez de ejecución de la pena y ratificada por una corte de apelación. Afirmó que hasta un estudiante de derecho 101 sabe que un juez de primera instancia no puede variar esa decisión. Agregó que después nos quejamos y nos preguntamos por qué la gran mayoría de los ciudadanos no tienen confianza en la justicia y sostuvo que la libertad de Omega por medio de un habeas corpus no hay forma de justificarla en derecho. Y sobre este tema, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, afirmó que un tribunal de primera instancia no puede anular la sentencia de la Corte de Apelación que envía a prisión al mereño. Bueno, ahí están las declaraciones principalmente que colgó en las redes sociales, específicamente su cuenta de Twitter. Y luego nos quejamos y nos preguntamos por qué la gran mayoría de los dominicanos no tiene confianza en la justicia. La libertad de Omega no hay forma de justificarla en derecho. Así lo escribió Janey Berenice. Policía mata recluso que se fugó de la clínica en Efectivos de la Policía Nacional dieron muerte al prófugo Jorge Gabriel Báez Abreu condenado a 30 años de prisión y quien hace una semana se había fugado de un centro de salud de Nagua con ayuda de un grupo de hombres armados. Báez fue abatido a tiros por una patrulla en medio en el municipio de Navarrete, Santiago, según confirmó el vocero de la policía, Coronel José Manuel Durán Infante. En el hecho resultaron heridas tres personas que supuestamente acompañaban a Báez y fueron recuperadas varias armas. Así que ahí está, de último minuto, ejecutado en un enfrentamiento por la policía o con la policía, el recluso que se había fugado de una clínica, recuerden ustedes, días atrás, en Nagua, José Gabriel Báez Abreu. Vamos al WhatsApp, señor director, inmediatamente para ponernos en contacto con nuestros amigos televidentes, quienes nos escriben a esta hora del día, en esta su fuerza informativa, Héctor José Abreu nos envía una linda postal. Ahí está, con un hermoso mensaje. Señor, hoy te pido que a ninguna familia en el mundo le falte el pan de cada día y tu bendición. Amén. Qué bien. Dios bendice. Elsa desde las Guaranas. Buenas tardes, Vladi. Como todos los días, disfrutando de tu programa. Muchísimas gracias, Elsa, y saludo para todos en las Guaranas. Al corte, al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo... Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que el Come Llaves es Eli Llaves. Recuerde que somos los expertos en programar su llave inteligente en tan solo, señores. Fabricamos, ¿verdad? Tan solo 30 minutos. El Come Llaves en San Francisco de Macorís, el experto en la colocación del GPS, tanto para su vehículo de cuatro y dos gomas. Llámenos, comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla. O visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Orcilia Pepín. El Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves, el experto. Óptica máxima visión, la óptica número uno. La óptica que llegó para quedarse porque tenemos los mejores lentes, gafas de sol... Los expertos médicos cubanos que llegan cada 15 días en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir, con el teléfono que aparece en pantalla. Ahí está la óptica número uno, óptica máxima visión, con lentes de marcas, lentes de prestigio, al mejor precio. Visítenos, óptica máxima visión. El consorcio de bancas número uno es Banca Chago. Sus jugadas de la Lotería Nacional, realícela con confianza para que se saque la tripleta millonaria y el superpalé, porque pagamos al instante. En la Juan Bautista Blanco, ahí está nuestra oficina central y sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá, Consorcio de Bancas Chago, el número uno de toda la región del nordeste. Consorcio de Bancas Chago. Miren señores, en el día de hoy estuvo en el cuartel Comando Regional Noreste de la Policía la esposa del jefe de la policía, la esposa de Nealdrin Arias. Y estuvo por aquí realizando la entrega de juguetes para los niños, eh, hijos de policías. Vemos imágenes de algunos de los juguetes que recibieron en el día de hoy los niños. Así que eh, en manos de la esposa de Nealdrin fue la actividad en el día de hoy. Así que vamos a escuchar entonces las declaraciones de la esposa del jefe de la policía de Nealdrín, quien llegó hasta San Francisco de Macorís para realizar la entrega de esos juguetes. Adelante. Bueno, corresponde, eh, como es costumbre, ¿verdad? La asociación de esposas de la Policía Nacional... A través de la Dirección de la Policía Nacional. entregamos, hacemos anuales la en las todas del país. Hoy nos toca, como puede ver, a San Francisco, de aquí nos reunimos ahora. Son juguetes para los hijos de la de la Policía Nacional. Bueno, hoy de entregando alrededor de 800, ¿no? No, como son 400 miembros y alrededor de algunos 1.500 miembros. Bueno, ahí está, muy bien, muy bonita actividad. Recuerden que ya prácticamente estamos en la época de los Santos Reyes. Está el doblar de la esquina y en el día de hoy le correspondió, como decía la esposa del jefe de la policía, al Comando Regional Noreste, la entrega de los juguetes. Muy bien. Recuerde, recuerde que Don Andrés Bar es el lugar número uno para usted visitar. Si usted quiere compartir, disfrutar en un ambiente acogedor, tranquilo, es Don Andrés Bar. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la Comunidad de Llaves. Ahí se encuentra Don Andrés Bar. Visítenos, kilómetros siete y medio, la mejor musicalización, los mejores VIP, el mejor ambiente, en sentido general, lo tenemos nosotros, Don Andrés Bar en llaves, visítenos. Miren señores, ciudadanos critican la tala de árboles en el parque Juan de Dios Ventura Simó, o mejor conocido, Parquecito del Arcoíris, una de las principales plazas de los principales parques emblemáticos de San Francisco de Macorís, y vemos la tala de estos árboles que se ha producido por parte del de Cabildo Municipal para realizar lo que ya es la especie de remodelación, como se ha estado realizando en otros parques, en otras plazas, pero esto se ha encontrado, ha encontrado el disgusto de personas que eh, están en las inmediaciones del parque que frecuentan el parque Juan de Dios Simó, Ventura Simón, Parquecito del Arcoíris por la tala de todos los árboles la tala que se ha producido vamos a ver entonces el parecer de algunos de esos ciudadanos, adelante bueno eso está mal ahí se ve feo eso ahí por la, por la actividad de que la ciudad tiene que estar muy hermosa, y más en este movimiento que hay ahí. Me imagino que debe haber una razón justificable para hacer eso, y que eso debe tener tarde o temprano una reconstrucción. Entonces, vamos a esperar que, que se reconstruya, a ver cuál es la situación, porque así mismo hicimos eh, las críticas cuando el parque central, se y ahora se ve el parque muy bonito, entonces... Debe haber alguna intención eh, del síndico o de las autoridades de, de, del ayuntamiento para hacer esto. Para nosotros ha sido un desastre, no hay otro calificativo. No sé cuál es la justificación que puede tener alca el alcalde para llevar a cabo ese crimen que ha llevado a cabo en, en, ese, en ese parque. Es loco que Ale está, porque cómo, él podía podarlo eso nada más, podarlo así, pero no tumbarlo completamente así, no, es un crimen, es un crimen que le está haciendo, es un crimen. Ma malísimo está eso. ¿Y cómo avanzar eso? Dígame. Pero muy malo está. ¿Y ahora dónde vas va a quedar la gente? Para el momento, yo te voy a decir la verdad, por el momento se ve mal, pero al, al momento se ve bien. Porque nos va a faltar ese parque para que esté, esté precioso. Todos los parques tan bonitos y nos faltaba ese. Ah, y se para... Se Exactamente. Y tienen que ponerlo bonito. Ahora lo van a poner mejor. Bueno, para mí está, más eso, está porque, mal eso. Sí. Porque los parques para, tú coger, eh, para para sombra y para coger fresco, Pero en Estados Unidos yo no he visto que mucha muchas matas, ¿no? no. aquí yo no me no veo eso, hay no quien se siente ya. Yo creo que es incorrecto, yo creo que el alcalde de este municipio de San Francisco Macorís tiene que estar medio desquiciado o medio loco que hizo eso, porque este es un país que es cálido, un país que siempre estamos la mayor parte en verano, entonces los envejecientes, los niños van a coger aire abajo de los árboles. Bueno, ahí está eh, eh, el disgusto por parte de algunas de esas personas, ¿verdad? Dicen que no se justifica la tala de esos árboles que proporcionaban sombra, que sirven de pulmón a ese espacio, a esa zona. Eh, nosotros quisimos ir al ayuntamiento municipal para, en principio, escuchar la justificación por parte del... Departamento de Medio Ambiente, para que nos explicaran las razones. De todas formas, conversamos también con otra persona autorizada para hacerlo, que es Julio César Lizardo, quien es el director del Departamento de Ornato, Limpiezas, Parques y Plazas. ¿Y qué nos dice Julio César Lizardo Logan sobre el por qué se produce entonces ¿La tala de esos árboles? Vamos a ver entonces la explicación por parte del ingeniero Julio César Lizardo. Adelante. Ahí se hizo una remodelación en la administración saliente de Josefina, ya en la que cuando ella asumió la alcaldía, y se hizo un trabajo, creo que un trabajo... Eh, y, y, y yo hasta conozco quienes trabajaron ahí, pero creo que fue un trabajo mal hecho, para usar un término que la gente entienda en esta administración, desde el principio se, re, se trató de retomar ese parque porque hay, había una parte presupuestaria, yo no manejo esa parte pero tal vez por eso no quiero dar informaciones eh, acabadas ahora, esas matas de laureles, cuando tú no le das el mantenimiento, porque tú la puedes mantener como tú quieras hay personas que se siembran en barricas y no van a romper las raíces si tú las mantienes eh, eh, podada a un nivel y a una altura X. Ahora, esas matas las dejaron crecer de manera desproporcionada. Han roto todas las aceras, los contenes que hay ahí y lo que, y lo que existe y lo que va a haber ahí. Lo va a seguir rompiendo. Entonces, en esa parte, aunque yo no manejo eh, y vuelvo reitero, la parte ya del diseño y lo, y, y lo que se va a hacer ahí, pero sí hay que mantener informado a la población. Entonces, yo creo que hay que esperar, hay que esperar a que esa parte se, se ejecute, pero vuelvo y reitero, siempre hay que tratar de mantener informado a la, a la población en tal sentido, porque eh, tal vez los moradores y los que van a esos parques, eh, que van a jugar dominó, que van a coger su sombra, porque los parques son para diversión y para recreación. Eh, de una manera u otra se van a ver afectados directamente. Miren, totalmente de acuerdo con lo que ha planteado el ingeniero Julio César Logan, quizás ha sido la falta de información de que la alcaldía explique a la ciudadanía o explicara momentos antes o antes de ejecutar esto, Públicamente lo que se iba a realizar Porque llegar de una manera brusca Tan rápido wow, Vamos a talarlo, vamos a cortarlo La cera, los sentimientos de muchas personas Que van a ese espacio Justamente Pero eh, La parte negativa y que lamentablemente Hay que sacrificar, claro está La tala de los árboles La sombra que proporcionan La vida de esos árboles de muchos años Pero vamos a esperar en lo adelante Vamos a darle la oportunidad, eh, como decía Julio César, porque otras plazas, otros parques también fueron criticados al momento de realizarse su remodelación. Sin embargo, han cobrado vida. Tal es el caso del de parque, la entrada a San Francisco de Macorís, el parque de los mártires, que ha cobrado vida también. Ha cobrado vida. Factor negativo. Y que quizás había que, ¿verdad?, eh, ver un poco, analizar la sombra, que se nos va la sombra en el Juan de Dios se va la sombra, esa sombra de la naturaleza pero hay que ver entonces los árboles que se siembren en lo adelante y que puedan germinar, que puedan crecer lo más pronto posible también, darle su tiempo lo más importante es que este parque si está como está en un proceso de remodelación, todo lo indica todo lo indica que viene un nuevo parque remodelado en la salida por allá que pueda cobrar vida de nuevo, que pueda generar la confianza para que los moradores en esa zona puedan ir a disfrutar en un espacio ya moderno, pero sobre todo que tenga la sombra que tenían y que proporcionaban esos árboles que ya han sido cortados. Vamos al WhatsApp, señor director, inmediatamente para ponernos en contacto con la gente que está con nosotros a esta hora del día. Mary desde Los Rieles. Nos escribe por aquí y nos dice, hola, Vladi, bendiciones. Hola, Mary, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Espero que bien. Saludo para usted y los suyos. Héctor José Abreu, desde el sector Ercilia Pepín, nos dice, es viernes. En este nuevo día, coloca, to eh, coloca todas tus preocupaciones en las manos de Dios y Dios colocará paz en tu corazón. Amén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 Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo, señores. Miren, recordarles a todos ustedes que la agencia de viajes García Travel es la agencia número uno. Porque la agencia de viajes García Travel es la reserva del hotel nacional e internacional, la reserva del resort. El boleto aéreo a todas partes del mundo al mejor precio, las mejores ofertas. Permanentemente, ¿eh? Somos la agencia, nos hemos convertido en la agencia número uno, en la preferida por todos al momento de viajar. Agencia de Viajes García Travel. Visítanos en La Fran Grullón próximo a Telenor. Cerquitita aquí, ¿eh? Usted elija su destino, que nosotros acercamos la distancia. Agencia de Viajes. García Travel, Qué bien, la casa de la estufa, venta y reparación de estufas y lavadora, fabricación de estufas industriales de alta calidad, venta de todo tipo de piezas, venta de equipos para su vehículo de gas, la casa de la estufa, visítenos en la avenida Libertad 140 y en la calle 27 de Febrero, esquina de la Altagracia en Agua, la casa de la estufa. Todo, absolutamente todo en piezas para su estufa y lavadora. Miren, señores, recordarles a todos ustedes que Don Andrés, Don Andrés es el lugar preferido para usted disfrutar. Don Andrés Bar, Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la comunidad de Llaves. Ahí está Don Andrés Bar. Visítenos, visítenos porque. Usted va a disfrutar de un ambiente acogedor de buena música, de buen ambiente, sobre todo la seguridad también. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, kilómetro siete y medio, en la comunidad de Llaves. Ahí está Don Andrés Bar, el lugar número uno, el preferido por todos, Don Andrés Bar en Llaves. Miren, continuando con las noticias, señores, condenan a 30 y a 20 años a los autores de la muerte de un joven en el sector Santa Ana y aquí de San Francisco de Macorís. Así que condenado a 30 años, Christopher Almanzar Pimentel, alias Caca, alias Caca. Vemos imágenes de algunos de los incidentes que se produjeron en las afueras. Trifulca ahí entre los parientes de Melfi y los parientes de uno de los detenidos. Mirenlo ahí cuando estas mujeres se enfrascaron en la pelea. Y ahí vemos imágenes también del de momento en que los parientes de Melfi estaban en las afueras del Palacio de Justicia eh, contentos ellos por la sentencia que se ha producido. Christopher Almanzar Pimentel, alias Cacá deberá de cumplir la pena máxima. Y Ricky Anderson Olivares María fue sentenciado a 20 años de cárcel por la muerte, repito, de Melfis Rosario. ocurrida el pasado 28 de julio del 2017 eh, en el sector Santa Ana para ser despojado de su motocicleta. Ahí vemos imágenes de lo que fue y vamos entonces a escuchar declaraciones. Adelante. Trabajo, homicidio voluntario, seguido de otro crimen, en permiso de Melvin Santiago Rosario Ortega y Ana Fioradiza Camilo Polano. Segundo, declara culpable a H. Anderson Olivares María, de asociación de malhecho de robo a trabajo, en permiso de Melvin Santiago Ortega y Ana Fioradiza Camilo Polano. Tercero, condena a... Pinto Fernández Pimentel a la pena de 30 años de reclusión mayor por cometer la asociación de malhechores, de tentativa de robo agravado, homicidio voluntario, el código de los en en perjuicio de Melvin, Santiago Rosario Ortega y a la federalista Camión Polanco en el centro de corrección de de México, de Bucala, Marqués, y realización de Salamanque y al cabo de las fotos penales a favor del Estado Dominicano. Y cuatro, condena a Luis Andrés Olivares María a la pena de 20 años de reclusión mayor por comender la situación de malhechores, tentativa de robo agravado en el centro de corrección y de la administración del interrumpio y, y a cabo de la justa penal y a favor del Estado. De... Nos sentimos orgullosamente agradecidos de los fiscales y de los abogados que hicieron su trabajo y también de los magistrados, de los jueces. Nos sentimos agradecidos de ellos. ¿Cuánto fue la condena de ellos? 20 años para Richie y 30 años para eh, Christopher Almanza, caca. Nos sentimos agradecidos. Gracias, señor, por hacer tu voluntad. Gracias, señor, porque te confiamos en ti. Gracias, señor. Ahí está, condena de 30 y 20 años para Christopher Almanza, Pimentel alias caca, y para Ricky Anderson Olivares por la muerte, repito, a tiros. El pasado 28 de julio del 2017 del joven Melfis Rosario en el sector Santa Ana. Miren señores, decirles a todos ustedes, mortifíqueme, señor director, a esta hora del mediodía. Pero si yo estoy mortificado, más lo están los muchachos aquí. ¡Ay, mi madre! Mamalupe Asadero. Mamalupe Asadero. ¡Ay, qué exquisites! Miren esos camaroncitos. Israel Mira esa carnita, ¿eh? esa carnita salada, esa carne a la barbecue, esa carnita. Somos expertos en carnes, somos el asadero número uno de toda la región. No hay duda, ¿eh? ya ha sido calificado, ya ha sido evaluado por los que saben de comida, por los que saben de carne. Usted no tiene que irse para otro lugar. ¿A qué me voy para otro asadero fuera de la ciudad? no. Quédese en, en, en la ciudad suya, quédese aquí mismo sin coger calle, en el centro, ahí mismo en la calle Salcedo, esquina 27 de febrero, cerquitita, ahí está Mamalupe Asadero, expertos en carnes y en otros platos, Mamalupe Asadero, visítenos, todo el que ha ido a Mamalupe dice, es cierto Vladimir, no está equivocado, es el mejor asadero. Es la mejor carne y el mejor sabor. Mamalupe Asadero. Salcedo, esquina 27 o 27 esquina Salcedo aquí en San Francisco de Macorís. Para comer como un príncipe, como una princesa. Mamalupe Asadero. Muy bien. Miren, señores. Vamos a ver imágenes porque continúa la instalación de la malla Ahí está, ya ha sido colocada la malla, frente a la UAS, recinto San Francisco. Esta malla, en, miren las puyas que serán colocadas encima de la malla. Tenemos la información de que algunos dirigentes, grupos estudiantiles que convergen en esa alta casa de estudio, han advertido, han advertido de que la malla no va a durar mucho ahí lo que significa que ellos entonces van a derribar la malla. En torno a esto ya la alcaldía del municipio ha advertido de quién o quienes realicen ese tipo de acción serán sometidos a la acción de la justicia. Así que ahí está, ya prácticamente se ha concluido, se mantiene en el trabajo y ha sido colocada la, la malla en la jardinera que está en el frente ahí, y todo esto para evitar el acceso de los estudiantes hacia el otro lado, en la avenida Manolo Tavares justo. Esto se ha encontrado también con el disgusto principalmente de los comerciantes de la zona, quienes han expresado que esto va a limitar, va a reducir el comercio. A mi entender, a mi entender, pienso que quizás no, porque de todas formas las librerías están ahí, los libros están ahí las cafeterías están ahí, los estudiantes se verán en la necesidad, en la obligación de utilizar el puente peatonal, un poquito más de esfuerzo. Y al mismo tiempo, esto permitirá el libre, eh, eh, la libre fluidez del tránsito, específicamente de los conchos que se estacionan ahí, de la Avenida Libertad. Y esperamos también que la alcaldía, por su parte, la policía, realice su trabajo de velar por el cuidado de esos estudiantes, proporcionándole ya en ese puente peatonal seguridad para ellos también, seguridad para los estudiantes, porque claro, van a utilizar el puente peatonal, pero ellos necesitan seguridad los estudiantes, que se sientan en confianza de utilizar el puente peatonal. Pero ahí está, avanzan los trabajos de la colocación de esa malla. Nos decía ayer el director de tránsito, Daniel Canela, que esto forma parte de la primera etapa, pues la malla será colocada prácticamente se continuará en una segunda etapa próximo eh, ya que llegue casi a la Asociación de Ganaderos y será de lado a lado pero en la primera etapa se ha hecho esta parte. Vamos a ver señor director, tenemos una denuncia que nos llega de Salcedo recuerden ustedes lo, el boom por los juegos nacionales, la infraestructura, las instalaciones deportivas que se estaban haciendo. Parte de esas obras, una de ellas era, era esa, mirela ahí, quedó a medio construir. Se llevaron los equipos, se llevaron todo y no se hizo nada. Y el dinero, lo digo como se dice en el lenguaje popular y como lo dicen, ¿para cuándo? Y el dinero de esa obra, ¿para cuándo? Y los equipos que estaban ahí, ¿dónde están? Se llevaron Todo. Engañaron a Salcedo, caramba, a las mariposas. Escuchemos a este señor. Adelante. El nombre mío es Ángel Fernández. Ángel, ¿qué usted ha visto con este.? La cancha se iba a remodelar antes de los Juegos Nacionales. ¿Qué no, usted ha visto? Oh, sí, si la, la iban a hacer, pero le hicieron los hoyos, pusieron pichones de columna y no van a hacer nada porque todo eso se va a quedar así. Porque ya si, si lo habían ido, a, no han vuelto a trabajar, para dañar lo que yo tenía sembrado y nada más lo hicieron. Supuestamente le iban a techar la cancha, claro. eh, que iba a ser un logro para el municipio y para esta comunidad, para que los jóvenes jugaran. ¿Cree usted que van a seguir trabajando? Eso no, va, no lo van a hacer en todo esto, no lo van a hacer ya. Ya se fue la ilusión que había. Si no lo hicieron antes de los juegos, ¿cree usted que lo hagan ahora? La hacen, pero es con el tiempo la van a hacer. Sí. ¿Se ha visto usted afectado con esa cosa que hicieron? Sí, claro, porque yo tenía mi guandulito sembrado ahí, que ahí yo le sacaba los pesitos, le servía para la gasolina del motor y para comer. Pero ya no. Es bueno. eh, lamentable la situación y más porque llegaron para remodelar la cancha, pero ahora comenzó el proceso de remodelación y no tienen cancha tampoco porque la dañaron. Ahí no se puede jugar baloncesto. Imagínense ustedes con esas varillas jugando baloncesto. La dañaron la cancha. Iban a remodelarla y lo que hicieron fue que la dañaron. Porque se hablaba también de techarla. Y miren ahí la gran cantidad de tierra que dejaron. Oh Dios, qué engaño, qué burla, qué mal. Están sin cancha, se quedaron sin pito y sin flauta ahora. En Salcedo por allá nuestros hermanos del deporte y del baloncesto específicamente. Vamos a ver por qué informan la desaparición de este hombre, de Ventura Núñez. Al parecer es un enajenado mental, pero esto preocupa los familiares de este hombre, quien reside en Loma de Jaya. Así que ahí está Ventura Núñez, así se le conoce, residente en Loma de Jaya. Su hermano llegó hasta Telenor porque dice que tiene más de 11 días desde que se ha ido de allá. Están preocupados. Veamos. que mi hermano, está perdido, hace 11 días que pues se perdió y queremos ver si damos con el paradero de él porque no sabemos dónde se encuentra, lo hemos buscado y no no, no hemos tenido paradero de él ¿Cómo se da cuenta que está desaparecido? Ah, porque él iba a comer allá y, y tiene 11 días que no vaya. ¿Otra vez se lo ha hecho ese ¿eh? ¿Se ha desaparecido? Sí, otra vez, se ha perdido ¿Dónde, ¿Dónde lo ha encontrado esa otra vez? La última vez lo encontramos en, en Gaparenante, en un campo de Gaparenante Gracias a Dios a la prensa y a una foto que llegamos para allá. ¿El nombre de él? Ventura Núñez Santos. Él tiene problemas mentales o. Sí, él tiene problemas mentales. La última vez que se lo encontró ropa andaba ahí. Ahorita no te gusta lo veo. Ella andaba con.. No, con esta ropa Él Ella andaba con una bermuda y un suétercito. El suéter no me acuerdo de qué color era. Y ahí, y ahí también en el para a perderse lejos de la ciudad. Claro, porque parece que le dan bola a él y lo dejan lejos por allá. No, no no sabe el camino, cómo va para traer. Hay, hay veces, la, cuando dice pello paga para Parenal, de para allá en Joa, había una señora que tenía una foto una, una, una cosa, le vendía comida y le dio comida y le preguntó que para dónde iba, y él le dijo que iba para Tres Pies para la finca, no tengamos para allá. parece que se le pello el rumbo y no encontraba el camino pero gracias a la foto que dimos para allá y el nombre y los teléfonos podíamos un Edu un número para saber ¿Qué persona lo pueda jugar? 829-985-0908. Bueno, ahí está. Ojalá y que este hombre, ¿verdad? Sufre de un trastorno mental, pueda regresar, sus familiares puedan verlo. No es igual usted tener una persona que padezca de algún trastorno, que usted lo pueda ver, que en algún momento pueda eh, acudir a él que no saber dónde está porque le duele a sus parientes, ojalá y que pueda parecer sano, salvo, principalmente. Gracias a ustedes, que tengan un feliz fin de semana. Este ha sido nuestro último viernes del 2018. Nuestro último viernes del 2018. Regresaremos el lunes 31 para darle a conocer parte, ¿verdad?, de lo que ha sido este año para encontrarnos de nuevo en lo que será nuestro último programa del año del 2018, porque ya está al doblar de la esquina el 2019, esperemos que nos encontremos de nuevo. El lunes regresa la fuerza informativa sobre todo.